Que Dios le bendiga grandemente en este nuevo día mis amados Hoy estaremos hablando sobre el libro de Jeremías El autor de este libro es el profeta Jeremías Escrito aproximadamente 626 a 586 a.C. El tema de este libro, el tema principal es la falta de arrepentimiento que llevará a la destrucción el versículo clave es el capítulo 2 versículo 19 datos importantes de este libro del profeta Jeremías es conocido como el profeta Llorón acerca de Jeremías era un joven de 21 años y muy tímido cuando Dios lo llamó era educado y pertenecía a la clase alta hijo de un sacerdote criado en un ambiente religioso como les mencioné fue llamado el profeta Llorón. se le dijo que no casara esto lo vemos en el capítulo 16 del versículo 1 al 4 y esto lo volvió un hombre muy solitario sufrió más que la mayoría de de los profetas comenzó su ministerio durante el reinado de Josías, un buen rey, Josías había comenzado una reforma que incluyó la destrucción de altares paganos a lo largo de Judá y Samaria Israel ya había sido llevado a la cautividad pero los resultados no duraron mucho tiempo el poder de Asiria estaba debilitándose y Josías expandió su territorio hacia el norte. Tanto Egipto como Babilonia estaban intentando extender su autoridad sobre Judá. Josías murió en el año 609 a.C. Sus tres hijos, Joacas, Joacín, Sedequías y su nieto Joaquín lo sucedieron en el trono. Jeremías intentó advertir a estos reyes de los planes de Dios Pero no lo escucharon El libro comienza cuando Él es llamado A ser profeta el tema, el tema básico de todo este libro es el que se arrepientan y se conviertan a Dios Los primeros 38 capítulos son profecías acerca de Israel y Judá Luego predice la destrucción de Jerusalén y habla de los eventos que seguían a la caída Concluye con profecías respecto a la variedad de naciones según estos estándares, Jeremías fue un fracasado, pero a los ojos de Dios, fue una de las personas más exitosas de la historia. Jeremías apareció en la escena casi 100 años después de Isaías y profetizó a lo largo de los últimos cinco reyes de Judá. Él hizo un llamamiento para que la gente dejara los malos caminos y regresara a la verdad, de Dios. Desafortunadamente, su mensaje de un desastre venidero no fue escuchado. El profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del reino del sur, Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia. Y aunque Jeremías quedó en Jerusalén, él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso como también de la grandeza del amor divino en cuanto a los datos biográficos Jeremías es el menos ignorado entre todos los profetas de Israel hijo, como les mencioné antes de sacerdote Elías nació en Anatob, a cuatro kilómetros al noroeste de Jerusalén y fue decir, destinado por Dios desde el seno materno para el cargo de profeta esto lo leemos en Jeremías en el capítulo 1 versículo 5 empezó a ejercer su altísima misión en el décimo tercio año del rey Josías en 625 a.C. durante más de 40 años bajo los reyes Josías Joacás, Joaquín, Joaquín, Econías y Cedecías siguió amonestando y consolando a su pueblo hasta que la ciudad penitentemente cayó en poder de los babilónicos aproximadamente en el año 587 a.C. su libro se divide en dos partes la primera de las cuales contienen las profecías que versan sobre Judá y jerusalén que lo podemos leer eh, desde el capítulo 2 al capítulo 45 y la segunda reúne los vaticinios contra otros pueblos y esto lo podemos leer desde el 46 al capítulo 51 el primer capítulo narra la vocación del profeta y el último capítulo de jeremías del capítulo 52 es un apéndice histórico de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías es quien da más detalles personales. Él comparte sus pensamientos y emociones profundas. Al comienzo del libro dice que es de los sacerdotes. Esto lo leemos en el capítulo 1, versículo 1. Siendo sacerdote, amaba a Jerusalén y el templo. Y si se perdieran sería una doble tragedia para él frecuentemente Jeremías fue perseguido por las instituciones oficiales de Jerusalén e incluso por su propia familia en medio de todas estas dificultades Jeremías estaba consciente de la protección y guía de Dios vivió durante un tiempo de realimentación del poder mundial en su tiempo cayó el imperio de Asiria Egipto de ser, dejó de ser una, un gran poder y Babilonia ascendió como imperio durante su ministerio los reyes de Judá frecuentemente confiaron en negociaciones y acuerdos internacionales en lugar de en Dios al comienzo Jeremías aprobó las reformas religiosas del rey Josías pero pronto llegó a ser aparente que a pesar del avivamiento exterior del pueblo experimentó muy poco cambio espiritual. Era un hombre joven de 21 años de edad y fue llamado a ser profeta de las naciones. Dios le dio la orden de que no se casara. Y esto fue lo que lo hizo a él Ser un hombre solitario Sufrió más que otros profetas Dice la palabra Estuvo en calabozos Su misterio duró 50 años Y cubrió Por lo menos 5 reyes Jeremías fue considerado por el pueblo hebreo como traidor porque Jeremías siempre exhortaba directamente el pecado y los llamaba al arrepentimiento esto lo leemos en el capítulo 20 del versículo 5 al versículo 9 en donde nos dice que es mejor humillarnos y acudir a Dios del amor Que esperar a que el Dios de justicia venga El tema de este libro es muy importante y muy hermoso Porque nos llama al arrepentimiento y a la conversión Mis amados les invito a eso, les invito a arrepentirse y a convertirse a Cristo. Que sea Él dándole sabiduría y entendimiento todos los días de su vida. Que Dios me los bendiga grande y eternamente.